Bienvenidos al módulo de rectificador de media onda no controlado. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este módulo vamos a utilizar lo que hemos visto anteriormente para el análisis de los puentes rectificadores de media onda. Entonces los objetivos de este módulo es analizar y comprender el funcionamiento de la topología del puente rectificador de media onda no controlado para diferentes tipos de carga. Estudiar el funcionamiento del diodo de descarga libre en los puentes rectificadores de media onda. Este módulo está dividido en 7 temas diferentes. En el primer tema vamos a conocer los conceptos básicos, ángulo encendido, apagado, conducción. En el segundo vamos a ver el comportamiento del puente rectificado de media onda no controlado para carga resistiva. En el tema 3 veremos el comportamiento para carga resistiva e inductiva. En el tema 4 veremos el comportamiento para la carga inductiva. En el tema 5 analizaremos la estructura del diodo de descarga libre, su utilidad y su funcionamiento en el proceso de rectificación. En el tema 6 veremos lo que es una carga activa y cómo es el comportamiento de un rectificador una carga activa. Finalmente en el tema 7 veremos los principios básicos de rectificación de tensión a través del de análisis de un rectificador con carga resistiva capacitiva. Sin más preámbulo, comencemos con el tema de rectificación de media onda no controlado. Gracias por la atención.